Un video. Y bueno, acabo de subir eh, Los que le dije Y bueno, ahí tienen que hacer Bueno, yo a leer... Este es mi que, lo vamos a subir a mi canal sí. Vamos Y bueno eh, Lo que les quería decir eh, se... no, no les quería decir, no. Bueno el, el spoiler que les voy a dar Que les estoy haciendo Estoy estoy Estoy haciendo videollamadas para. Voy a hacer videollamadas para. Con Michael, con. Mika, con. Nadie más. Con Mika. Y bueno. Con Galaxy bueno. One. Con Galaxy Bueno, no, no, no, no va a hacer las no, la canción de los Galaxy. Va a ser de los Cracks. Ah. El título. En, no sé, ah, no sé, en, en el futuro. Eso tiene la palabra futuro. En el futuro lo lograremos. Así se va a llamar el título. Era broma. Uno que mm, es muy falso, porque yo soy muy nu, y soy no reconocido. Apenas comienzo hace como tres meses, o cuatro o cinco, no soy, no sé. Comencé en el 2018. Y bueno, mi primer canal fue uno que se llama no me acuerdo porque es re viejo. Y empezás, eh, no sabía cómo subir videos y ahora soy más o menos. más o menos. ya subía al nivel, por lo menos. ya sé casi todo. De hecho, estoy aprendiendo cosas de. de estoy aprendiendo consejos. Esto lo puedo editar eh, con KineMaster, que bueno, es obvio porque acá lo hice. No sé si acá o acá o acá o acá, en cualquier lado le dice, pero se lo recomiendo. Busquen y instalenlo si quieres ser youtuber, por cierto. Bueno, en, vamos, vamos a hacer, la próxima, vamos a hacer un tutorial en el primero de. El primero de. No, espera. Quiero ver la hermana que. Joaquín me trae la hermana que, Profi que yo tengo en mi cuarto uno acá pero con un dibujo acá pero ya no está porque este otro es la casa de mi abuelo y bueno en que mi casa está por allá pero hay un tapial y yo lo salto yo paso por una ventana y y bueno y, y qué iba a decir Joaquín Alguien. ah sí ya sé Joaquín, por favor, traenme la hermana que, que va en un aviso de vídeo que nos va a ser una sorpresa solo aviso si, si ustedes quieren este consejo que en, creo que en el próximo mes o meses, o meses o sea, en el primero o sea, que me trae el maná voy a enseñar cómo hacer la tu propio pan. canal Sí, sí, sí. ¡Uh! No lo agarré. ¿Pero lo trajiste allá? Sí. ¡Qué rápido! Ah, no, de acá. Se parece igual. Y bueno, en el, hoy estamos en abril, digo, en mayo, en el... No sé si... Hoy es... Preguntarle a la abuela en cuándo no tenemos escuela. Porque, en, a ver, os aviso si le importa. Porque voy a enseñar a cómo hacer los miércoles y qué? Los miércoles. Y otro día más. Porque miércoles y otro día libre. A ver, miércoles. Eh, miércoles y jueves. Eh, bueno, el jueves o el miércoles. El 20. Del gran gran, gran Manuel Belgrano. No, mejor el miércoles, el jueves, el 20 que es jueves, voy a subir un video con esto del teléfono de cómo ser youtuber y cómo tener un segundo canal y cómo empezar a ser youtuber. Yo empecé, mi primer video es uno que no lo eliminé, que está muy feo, muy feíto, muy re feíto, que no lo recomiendo ver. Porque creo que lo voy a eliminar. No, no lo vean, porque lo voy a, lo voy a dejar. Como un recuerdo de cómo, su, cómo comencé mi canal de Michael. Y subí como 10 videos con este, 11 creo, sí, 11. Y Galaxy, Galaxy Wolf subió 49, 49, Entonces yo soy más nuevo Y tiene como que quiere 19, 19, 19 videos subió. ¿En serio? No, no. Yo dije, ¿qué? Me quiero robar no, a suscriptores. Recortitos. Sí, recortitos, como puede. Y mi prima solo hace hace, hace intros y... 500 suscriptores, o sea, solo por hacer intro le dan, le eh, tienen. y también voy... Eh, no, cuando, eh, no, el jueves. Bueno, el, jue, eh, el jueves lo voy a subir por, por eh, en, el, en el 6 de junio, de, en el 6 de junio voy a subir un video el 6 de junio o el 13 de junio o el 20 de junio, junio o el 27. creo que el 27. Bueno, lo voy a hacer el 6 si tengo el día libre, no tengo que hacer nada, pero voy a tener que hacer la tarea. Se hay tarea tu tu tu tu tu. Se hay tarea tu tu tu tu. hay tarea tu tu tu tu No la hago. guau. Wow, espera. ¡Guau! ¡No, Fu. ¡No la hago! Ok. Pero la tengo que hacer porque ya acabo de terminar la tarde. ta. La... <risa> okay. Censurado, censurado. No escucharon nada. Y bueno... Eh, yo soy tema El Día Libre. Lo subo el 6 de, ju de junio. En el jueves, creo. Jueves. Y bueno... No voy a editar este video. Porque si escuchan algo, voy a poner una canción. Cuánto vas a ya está, Bueno, ya está la canción, pero yo no la escucho porque no lo estoy editando, lo estoy grabando. Y bueno, Joaquín te, te da un tutorial como, como hacer esto de Kinemaster, ¿no? Vos. Lo tuviste que hacer, vos lo, te, lo tuviste que averiguar vos. Lo tuviste que averiguar. Bueno, eh, no puedo hacer un tutorial cómo se usa. Busquen en YouTube cómo, cómo se maneja KineMaster. Porque yo no les voy a decir porque no sé. Porque no sé. cómo... cómo no lo no, no sé. Igual. No les voy a decir el tutorial cómo decir KineMaster. Yo. porque yo. yo no le edité el otro video que subió mi hermano, que todavía no subió. Eh, eh, eh, eh, lo editó él y yo, ni siquiera sé cómo lo editó. Voy a ver si puedo poner una canción que ya está, pero yo no la escucho porque yo no la edité. Bueno, preparaos porque si puedo y si no puedo, el 6 de junio lo voy a hacer el 13, o el 20, o el 27. Yo quiero el 6 porque es más rápido. Espero que no, que no den la tarea, tú, tú, tú, tú, que no den y así grabo videos, atentos atentos y pongáis en un anotador si tenéis o algo y pongan pongan Michael o si puede va a subir un video en el, sí, el 6 de junio que es jueves porque no tengo escuela el 13 o el 20 o el 27 y bueno es un aviso que como acordados como Hacer su propio canal. Cómo hacer su propio canal. Y su segun, segundo canal. Y bueno. Y más cosas. Cómo copiar videos. Que yo no sé cómo copiarlos. Yo no sé nada. Así que no lo voy a enseñar. Yo voy a enseñar lo que sé. Lo que yo sé. Aparte estoy grabando con celular. Si, ven, si lo mueve tanto, mira Perdón. Y bueno. Eh, porque está mojado. Uy, llovió, no llovió, no llovió. llovió, llovió, no. Y bueno, acordado, se lo anotaste y bien. Ah, y también has acordado que el video que subí recién, que lo voy a editar por compu también. Eh, si sí, le encuentro, claro, porque ya no ando en internet y, y dije, no puedo en, en, el, el miércoles porque. en el, el porque mmm, no le dije porque no tengo señal y, y sale plata que no nos descontaron peso porque porque no usamos internet porque no andaba y bueno shh, que abrí la boca por eso no subo tantos vídeos y solo subo así no subo Roblox que eh, ya va a subir algún día en el futuro, mañana en el futuro. Y por eso no subo videos en Roblox. Porque necesita internet y, y bueno, con, eh, porque yo jugaba murder en que no estaba grabando en cámara, que soy muy pro ahora, eh, no estaba grabando en cámara por, porque eh, quería hacerme pro. Ah, y descubrimos un hacks, que no es un hacks. Joaquín y mi hermano digo, no, no, no dije nada. Mike y yo uh, nos ponemos el avatar igual y después cuando uno es asesino hace, no, eh, nos mezclamos y después y después y de, nos, movemos, nos movemos y tiene que adivinar cuál es el murder. Después uno se acerca y lo mata. Y ese sería el murder de uno de los dos. Y bueno, ese es el secreto que los mostrar, si, tienen, si que los quiero mostrar, lo pueden hacer ustedes también. Claro, si tienen Roblox. Porque es muy fácil de instalar y jugar. Una vez que lo entendés. Yo tengo, yo tengo el libro de Roblox, que está en mi ganadora allá. Ya, ya. El que acá no está en mi ordenador, y eh, voy a empezar a subir videos, porque el 1 de junio lo arreglan. Espero que ande, porque yo jugaba murder y se quedaba sin señal cada minuto. Jugaba una partida sin señal, jugaba media partida sin señal, lo mismo. Y así que todo que esperar, y bueno, no voy a contar toda mi vida. Y bueno acordado en 1 me, me alegra el, la señal y el 6 a ver que tengo la que acá el 6 el 6 el 13 o el 20 o el 27 de junio subo el vídeo como hacer su canal bueno segundo canal y más cosas y bueno a editar chao editar chau y, editar. Ah, y también esperan Esperen, acuérdense de suscribirte, eh, espera, que lejos. a este canal que es mi canal, este que está acá, acá, y este el canal y un video que está por acá creo, que me está tapando, bueno, me escondo, ya no me ve, y bueno, eh, espero que te haya gustado el video y bueno, como le va a gustar si solo estaba esperando hablar? No te va a gustar, de hecho, porque okay. like y like. va, va, por favor, oye, por favor, suscribirte, que es el video anterior que está acá, que, me, que estaba tapando, y me está tapando ahora mi, ninguno de bueno, me quedo acá porque está todo. sí, que como cabuto, te soy cabuto pendoresco. bye bye, espera, okay. me está tapando todo, bueno, bye Estoy en el ícono de mi hermano. Diamantito. Chao, chao. Bueno, chao, chao. Bye, bye, bye. Suscríbete. Campanita. El otro video que está acá. Chao. Tan, tan, tan.